Rayoma es un mago, hijo de un legendario hechicero, quien murió cuando Rayoma era solo un niño. Sin embargo, aquel joven heredó muchos de sus poderes. Rayoma encontró un baúl escondido en la casa de su padre. Lo destapó y encontró un libro muy viejo. Lo abrió con mucho cuidado de no romper las delicadas y desgastadas hojas. Estaba en un idioma que él no entendía. Hubo una frase que le llamó la atención por su caligrafía gótica. Aún sin entender lo que decía, lo leyó en voz alta. Al terminar esta frase, una extraña fuerza lo sacó de la casa envuelto en humo. Una vez afuera, mientras el cielo tronaba, su cuerpo convulsionaba. Y poco a poco se fue convirtiendo en un dragón. Cuando el hechizo terminó, Rayoma cayó al suelo medio mareado. Muy cerca, una dragona llamada Kaida escucha el estruendo y se acerca a Rayoma. Y él, confundido, pregunta: ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué estoy así? ¿Tú quién eres? Cálmate, le dice Kaida. Mira hacia adentro y ve el libro en el suelo. ¿Leíste el hechizo del libro? ¿Cuál hechizo? No entiendo qué pasó. Yo leí unas palabras del libro, pero no sé qué significan, respondió Rayoma tratando de entender las cosas. Lo que leíste era un hechizo. Por eso te convertiste en dragón. Pero no te preocupes. Solo tienes que beber del agua de la montaña y ese hechizo se deshará, le dice la dragona. Rayoma se levanta tratando de acomodarse a su nuevo cuerpo. Pero debes tomar el agua. Antes de que la luna llena toque la medianoche, continúa Kaida. Ambos miran al cielo. Esta noche es luna llena, le dice Rayoma a la dragona preocupado. Vamos, yo te digo por dónde es. La dragona levanta el vuelo y Rayoma lo intenta, pero se cae. La dragona se queda con él hasta que Rayoma logra dominar sus nuevas alas. Cuando Rayoma logra volar, se van juntos en dirección de la montaña. Un momento después, suenan disparos, seguidos del grito de la dragona. ¡Son cazadores! Y su cuerpo cae precipitadamente al suelo. Luego, otros disparos y esta vez quien cae es Rayoma. Ambos están heridos, no de muerte, pero sus alas están tan mal que no podrán volar. Sigilosamente, siguen a través del bosque tratando de esquivar a los cazadores. Con mucha dificultad, llegan hasta la fuente de agua en la montaña. Kaida le indica que de ahí debe tomar el agua para que se deshaga el hechizo. Rayoma se acerca al agua, pero ve a lo lejos que los cazadores están cada vez más cerca. Vámonos de aquí, dice Rayoma. Debes beber el agua, o quedarás como un dragón para siempre, insiste la dragona. Vámonos, dice apresurado Rayoma, ayudando a Kaida a escapar de allí. ¿Quieres que esta historia continúe? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Adiós.